hola me encanta verte porque eres una persona ejemplar con todo cariño quiero decirte una cosa sabías que los gallegos cuando van al mercado se la pasan agachados es increíble pero cierto de esa manera ellos buscan los precios bajos presta atención aquí estos son unos consejos de cortesía para mejorar siempre cuidar las palabras que se utilicen con los demás primero el discurso se relaciona a la delicadeza hablar pausado en público como si luego de cada palabra existiera una coma es recomendado también hablar en privado contigo mismo en tono moderado y con uso de expresiones positivas mostrar posturas abiertas sonrisas pulgares arriba y voz entusiasta para expresar cumplidos es necesario junto a un contacto físico como abrazo estrechar las manos o palmadas en el hombro siempre que se pueda frases del tipo dios te bendiga o la paz del señor sea contigo son útiles aquí. Segundo, frases de cortesía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por favor, gracias, te felicito. Tienes una sonrisa hermosa, cabello lindo, mirada serena, voz que transmite calma. Das un buen ejemplo. Tienes buenas ideas. Por favor, continúa siendo una persona sensacional gracias por ser así con todo respeto esa elegancia, inteligencia y buen humor te distinguen disculpe fue un placer compartir con usted contigo todo es especial actúas bien, eso es admirable eres una persona agradable Cuídate y que te vaya bien. Tercero, consideraciones finales. Palabras como DIN, tipo vaina y demás vulgaridades están fuera de lugar. No deben usarse. Utiliza solo palabras correctas. Se recomienda decir solo expresiones justas y referidas a temas generales sin hablar de temas personales ser prolijo en las actividades te coloca en un nivel superior y te cuida de errores tranquilidad, la calma es requerida a toda hora las expresiones corporales cerradas no convienen a la salud a veces la mente quiere molestar pero cálmala cuando así sea Chistes cumplidos, historias bíblicas y música agradable son tus aliados en esto. Como despedida, con todo respeto quiero decirte que fue un placer orientarte en el uso de las palabras de cortesía. Anda pendiente, como los argentinos, que cuando hay un relámpago sonríen y miran al cielo, pues piensan que Dios los está fotografiando.